Bien, hoy es el segundo día de esta Feria Gran Canaria Accesible. El primer día ha sido todo un éxito, un éxito que yo quiero trasladar especialmente y hacer protagonista de ese éxito precisamente a todo el colectivo de la discapacidad y la dependencia de Gran Canaria. Yo creo que las fundaciones, las ONG, las empresas del sector privado el personal, todos los profesionales que trabajan en este ámbito son los han sido los auténticos protagonistas y han sido los responsables de este éxito de Gran Canaria Accesible. Desde el Cabildo de Gran Canaria, con su Presidenta a la cabeza, José Miguel Bravo de Laguna, y desde el área de Política Social, pues estamos simplemente impulsando lo que son las demandas del sector y esperamos poco a poco que esta feria efectivamente se haya convertido en un referente de que en Gran Canaria seamos más conscientes a partir de hoy de la accesibilidad y por supuesto esto solamente es un comienzo, es un camino que estamos andando para hacer una Gran Canaria más accesible y más sensible también.